Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel, vuestro canal de toxicidad 100% natural, escogido grano a grano de los mejores campos de internet. Aquí tengo unos breves apuntes que lo tengo aquí para que no se me olvide nada. Y mientras eh, hoy, hoy, eh, el resto de youtubers que van un poquito retrasados, en el tema de noticias se están haciendo eco de lo que uh, Tencent y Logitech hablamos ya hace dos días. Hace dos días ya hablamos de eso y ahora tenemos que volver a hablar de Tencent. Pero ¿por qué tenemos que hablar de Tencent? Porque, porque Tencent, esto lo viene a confirmar Reuters, informa que Tencent busca convertirse en la mayor accionista de Ubisoft Plus de Ubisoft la desarrolladora francesa ¿Y ¿qué significa esto? ¿que Xbox no va a comprar Ubisoft? no lo más posible es que compre Warner. Sí, Warner. Porque resulta que HBO puede correr, eh, puede cerrar. O incluso arruinarse. Porque Discovery Plus, eh, dueños de la Warner, no les gustan las cosas que están haciendo. O como dicen... Eh, sobre algunos proyectos que no les eh, gusta y como dicen ya las malas lenguas eh, dicen que, que esto es un plan de discovery para poderse hacer eh, crecer más y digamos que hbo desaparezca y de esa manera engrose su, su propia plataforma, bien sobre la compra de Warner vamos a ver por posible es todo por posible de que Microsoft mejor dicho Xbox, ahora, en la actualidad teniendo el mismo tamaño que Tencent si Tencent tiene este tamaño pues Xbox tiene este mismo tamaño y este tamaño chiquitito es Sony este tamaño un poquito más grande que sería casi la mitad de Tencent y, o de Microsoft mejor dicho de Xbox sería Nintendo sería mu mucho más grande realmente Sony no es nada Cuando ha ido a Brasil, la han hecho tururú. ¿Pero qué me vienes contando? Primero, no es el primer first person shooter. Segundo, no puedes calificar este juego como si fuera el único en su género, porque no es así. Hay muchos juegos como el Call of Duty. Por lo tanto, eh, esa jugarreta que pensaban hacer, les ha salido por el tiro de por la culata y oficialmente ya se puede decir que Activision es ya de Microsoft prácticamente no se tiene que demorar mucho más en la compra ya en finiquitarlo todo porque esto ya es cuestión de mínimo una semana poco menos en el momento en el que esto se cierre ya veremos y ya estamos viendo ya incluso bastantes juegos ¿no? de, del Call of Duty desde el momento en el que ya se cierre por completo todas las negociaciones eh, y pase a formar parte de, de Microsoft como dije Xbox junto con Activision Blizzard engrosarían el tamaño que tiene ahora mismo Tencent. Y si Tencent, que es una gran parte del mercado, mucho más grande que Sony, eh, quiere a Ubisoft, es, no es por nada, pero tienen todo el derecho. Lo he dicho en los vídeos anteriores a Sony, se lo he dicho Sony, podíais haberlos comprado pero no lo quisiste o no pudiste el caso es que esta gente, estos dos grandes Tencent y Xbox sí que pueden Xbox ya nos ha dicho que va a seguir comprando desarrolladoras espero que entre una de ellas sea Capcom ¿Mm? Y por supuesto, la otra a Zobo. Y en cuanto a si compra o no Warner, hay que tener en cuenta lo mismo que con Netflix, que no solamente añadiría un plus en cuanto a películas que tiene eh, Warner. Lo único que sí que veo es que eh, tarde o temprano mmm, yo creo que el, el Game Pass Ultimate eh, tendrá que subir un poco el precio porque a lo mejor, creo, ¿eh? a lo mejor no mucho, pero sí que tendrá que subir algo el precio para que se haga notar de que estás pagando eh, por muchas más cosas que que no solamente son toda esta enorme cantidad de videojuegos que vas a tener que necesitar dos vidas más para poder jugarlos más, más los juegos que se vienen pero bueno tiempo a tiempo, poquito a poquito, ustedes ahí lo, lo, lo vais pasando si, si no si os quedáis atascados en ninguna idea, pues lo dejáis ya luego volvéis algún otro día ya veréis como como todo como todo vuelve a la lo... bueno y luego ya eh, esto me lo venía a venir me lo venía a venir serafín me lo venía a venir y es eh, el tema de Windows 12 con Windows eh, hay que decirlo bien claro yo soy muy claro con, con Xbox con Microsoft y con todos, en realidad Windows tiene un, un San Benito, <risa> tiene una maldición, una especie de maldición que le obliga a hacer un Windows bueno y un Windows malo un Windows bueno y un Windows malo de la misma manera que... Mmm, no sé, como, como si el primero, el Windows 11, que estaba tan contento, yo, yo estaba contento diciendo, mira, está bien... igual, Pero todavía sigo quedándome más con Windows 10. Vamos a ver qué es lo que trae Windows 12. Que será lanzado para el 2024 esto hay que dejarlo bien claro bueno pues amigos esto es todo ustedes que deseáis queréis que compren a capcom qué pasará si tensen decide comprar ubisoft déjenlo en la caja de comentarios me gustaría mucho saber lo que comentó lo que lo que pensáis de, de estas posibles compras o no tan posibles porque bueno, en el caso de Tencent, por ejemplo eh, dice que busca ser el mayor accionista en ningún momento se ha escuchado la palabra de compra o sea, de que vamos a invertir en Ubisoft para ser los mayores accionistas que es diferente ahora queda que es lo que va a hacer la otra gran parte de la industria de los videojuegos, que es Xbox. No lo es Sony, ni lo es... Y puede que sea por sus políticas que todavía no han cambiado. Eso por un lado. Políticas que le exigen, entre otras cosas, pagar un pastizal para poner sus juegos indies, por ejemplo. O eh, en el caso de juegos un poquito ya doble AA, a triple a y como están tan obsesionados con ese tema pues eh, están en un modo muy bipolar en el que no saben entrar. cuando digo bipolar no me refiero a la enfermedad ¿eh? estoy, estoy hablando a que se va de un extremo a otro de decir eh, game pass es insostenible a ah, toma el, el PC Plus y qué tiene el PC Plus pues vale más y te damos demos ah. vale así que amigos nos vemos en el próximo programa de Toxic Game Channel la calor ya me está matando la verdad y quiero seguir jugando a Naraka estoy inviciado con Naraka puedo resistirme espero que veros en la Araca para poder pegaros una patada en el culo a todos o que seáis mis compis y ganemos eh, en alguna de las en alguna de las batallas así que amigos nos vemos como digo en el siguiente programa entonces game channel eso. Pero vuestros comentarios dan la campanilla suscribiros etcétera etcétera hasta mañana.